transgredir lo que son las normativas y el orden público, pero eh, es la, la labor a la que estamos circunscritos con instrucciones muy precisas de nuestra superior. ¿Hasta cuándo permanecerán? Hasta que los superiores ordenen otra cosa. El dispositivo, el dispositivo que está ahora mismo empleado? ¿En cuánto, ¿En cuánto, ¿En cuánto Son prima? datos internos de la operación, son muchos y todo lo necesario y se agregarán.